Empezamos a despedirnos al centro porque el jueves me devuelvo al parque Titanic. ¿Estoy contento, Vicente? Estoy feliz. ¿Es ¿Eh? No, no, quiero quedarme en el centro. Aquí el centro igual es rico, man. Hay que almorzar en el centro y pagar, Y además, que hace? ¡Oh, no fui al banco de ¿no? Hey, guys. Ah, lunes 6 de junio, la semana de mi cumpleaños ya pasó. Pero me niego a dejar mi cumpleaños ir. Así que convertiré esta semana en el mes de mi cumpleaños. Solamente porque mi pelo se está revelando contra mí. Hoy día leí que hay gente que solamente tiene en su closet 33 ítems de ropa. No incluyendo cosas de baño, ni pijamas, ni cosas de trabajo. Por ejemplo, si... no sé. Ropa para hacer aseo o tener... si tiene un jardín o algo. Bueno. Y yo... Um, en verdad tengo un problema para dejar ir ciertas cosas incluso las cosas materiales un tema que dejaba un poco relegado en este blog es el tema de los hábitos de cómo hacer hábitos, de me desafío a lograr ciertos hábitos uno de los buenos momentos para empezar a cambiar hábitos es cuando algo termina y algo comienza, por ejemplo un nuevo trabajo, un cambio de casa eh, eh, año nuevo cumpleaños y como este es mi mes de cumpleaños voy a auditarme de cuántas cosas tengo en mi closet solamente por fines científicos si lo pienso, mi closet es suficientemente grande para dos personas pero mi pieza solamente vive una en total tengo nueve chaquetas tengo 20 camisas tengo nueve pantalones tengo demasiados polerones para contarlos. Y eso que ni siquiera entra en las poleras. Creo que puedo hacer harta limpieza. Dios mío, ¿qué he hecho con mi vida? Me quedan grandes, me quedan... grandes, me quedan chicas, me quedan cortas, brotadas. La mitad de la ropa que está ahí es cuando yo era... Eh, pesaba 100 kilos. Caleta de ropa. Una de las cosas para hacer hábitos en las cuales yo he fallado es que hay que tener una... ¿cómo se dice? Un objetivo grande, pero dar pequeños pasos. Sí, que falta caleta para... Para esto. Y ahora voy a salir, voy a ir a ver el partido con los chiquillos. Chao, Sobri. No, vemos. no. ¿Qué esta weá? ¿Qué Era un nido de araña. Estamos viendo el partido, un lindito navegado, ¿qué hicieron los uníes? No, está muy caliente todavía. ¿Te bonito? ¿Se de, de, de...? ¡Ya, ya! ¿Quién se cerramos. Ramos? ¿El ¿A qué, a un de un cuento americano. te de ¡Oh, ¡La mente Julia. Que te marcó esa película ¿Qué pasa, Bellaco? Hace tiempo que no salía en el blog. Hace mucho tiempo. Vine a ver el partido y obviamente fue un fracaso. Creo que somos yetas, padre. No, lo que pasa es que Chile siempre ha sido malo, ¿no? eh, Pero ha tenido huevas. Tuvimos la wea ganar el año pasado, pero eso obviamente. Yo me era corneta, matón fascista de la diversión. Nada aquí sufriendo con Chile culiado, weón. Siempre, eh, siempre me hace sus eh, ¿eh? eh, sí, weón. Bueno. ¿Cómo están, cabros de plan? Vamos, ¡Celera, Celebra, celebra, guatón. Celebra, celebra, qué? Tenía que ser rubio, bro? Oh, guatón. Guatón celebra. Guatón no. celebra, por favor. Ayuda. de la. la bicicleta, no, mamá, 7 de junio hace un frío pero uy que te lo encargo se preguntarán por qué mi obsesión con la vida minimalista el orden y todas esas cosas es que soy súper malo para dejar ir cosas las que sean entonces hago estas cosas como también empezar como desde de lo concreto e ir entrenándome hacia lo más etéreo por decirlo de una otra forma esa es mi obsesión con quedarme solamente con las cosas esenciales leí que hay gente que vi solamente con 100 ítems, incluida herramienta, Entonces, para mí me, me, se me ve interesante eso porque es trabajar solamente con lo esencial, ¿te imagináis solamente quedarte con lo esencial? con solamente lo realmente esencial, lo liviano, la poca energía que se gastaría en muchas cosas, es una bonita meta y... Okay. ok, tengo media hora para avanzar un poquito en el vlog He grabado mucho últimamente No sé si eso es bueno o malo Si lo pensáis siempre es bueno Listo, se acabaron los 30 minutos Ahora me tengo que tengo que arreglar las cosas porque tengo una cita con la bolola Oh, mira lo que me encontré Mira lo que me encontré Los chicos de Alcaloid. ¿Qué tal? ¿What's ¿Qué up? Tal? ¿Qué tal? Sí, lo quiero no, no, no Sí, Ya, sí, bueno. pero lo corregiremos. Sí, Bo. Bueno. Sábado. Sábado. chao. No se lo pierda. No se lo pierdan <risa> <risa> lugar más antiguo que el hino negro ¿el lugar más antiguo para once? Sí. sé <risa> sí. que no hubo el resumen ni lo que aprendimos hoy ni tampoco la saludos no saludo ni comentario